Round one, fight! Ah! So as this place Perdón por no subir vídeos porque mi control de Xbox no funciona bien porque lo tiraron el control de Xbox chicos. Pero es volvió loco el control de Xbox. Pero donde hay un servicio de reparación de control de Xbox chicos. Nada más pregunto de la reparación de controles de Xbox chicos. Mi nombre es Coco Bandicoot.